Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a mi canal y Arte Sabemos que estamos en la temporada de regreso a clases. Hoy voy a hacer dos separadores. Y para hacer los dos separadores, tengo una invitada muy especial, mi nieta, Ana Sofía. ¡Hola! Bueno, eh, les contamos que hoy vamos a enseñarles a hacer dos separadores escolares. Yo lo no voy a hacer más sencillito y Sofía lo va a hacer a gusto de ella. Cuenta, Sofía, de qué lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer de Eugene porque la verdad es que me encantó mucho la serie, ya me la he visto dos veces y pues es muy increíble y también me gustó mucho porque tiene como, es muy, es muy perfeccionada, entonces pues yo lo voy a hacer de Eugene que tiene las abejitas, ya, ya planeé cómo lo voy a hacer y ya lo tengo aquí. Y manos a la obra, entonces nos tiene locos con esa película de Merlina. A ver si veces haces, colocas volumen, Ay, es, mejor sí. dicho, nos tiene locos a todos. Me encantó. Pero bueno, lo importante es que Sofía está entretenida y también se entretiene mucho con todas mis cosas. Yo me encanta. Con el... Todo mi material. Sí. Ayer, ayer lo que, ¿qué fue lo que hiciste ayer? Yo hice una portada, eh, una portada muy, me gustó mucho porque es como que tenía unos... unos separados entonces yo llegué y cogí cada uno por color y le fui poniendo los nombres de los personajes, esta casa está todo adaptada porque sí. la Sofía saca todo, porque de mucho material, ah, yo tengo mucho material, sí, porque tiene bien. demasiado, es como si tuviera una tienda, mi abuelita se parece a mí que, que ve algo y ahí mismo lo quiere comprar, y, lo compra. y tiene un almacén aquí entero un no, almacén no, sí. Sí, sí, porque es que tengo mucha cosa Pero no hago nada, me demoro mucho para hacer videos Ay. Qué pena con ustedes Así que a mí me encanta comer su material Y hacer cualquier cosa Bueno, que video. entonces manos a la obra, ahora sí a Vamos, hora. Hora. Vamos a hacer las portadas Amor, córrate un poquito para acá Hay que ponerle a estos individuales ¿sí? Tiene estos individuales vueltos nada Ay, sí. <risa> Porque a mí me encanta trabajar en la pero bueno, aquí vamos a, a, a ver si ¿sí queda bien ahí, Sofía. Sí. Bueno, entonces vas a hacer la de Eugene, dijiste, ¿cierto? Sí, sí. Yo voy a hacer una, por, una portano, portano. Acuérdense, portano. <ríe> un separador. Separadores. Entonces yo voy a hacer un separador que sea fácil, así como el color. Voy a hacer también uno de gatico, que si nos da tiempo de hacerlo hoy, lo hacemos. Pero, sí. ¿Saben qué pasa con esta cámara? Que se está descargando sí, muy, se descarga rápido. muy rápido. Así que volver a cargarla y después volver a hacer <risa> Bueno, entonces Voy empezamos. Probar. Acá ya coloqué sí. a la Sofía todos estos marcadores. Porque yo los utilizo mucho, así que ya los tenía regados. No, ya están sacando con todo. <risa> bueno, y vamos a, a empezar. Sofía empieza. Okay. Vamos sí. a hacer un separado. Sí. Bueno, yo voy a utilizar este, cuad este cuaderno, este cuaderno lo compré en DOLLAR CITIES Valió 14.000 <risa> <risa> Valió 14.000 pesos, sí, sí es favorable porque igual las hojas son muy gruesas Son muy chiles para trabajar Yo, bueno, me he vuelto a eh, compré Entonces, este cuaderno Entonces, voy a utilizar este. Que sí. valió 16.000 también en DOLLAR CITY Y a mí me parece muy, muy, muy padre porque aparte de que tiene un libro de Ah, por cierto, miren los, miren qué belleza, es muy ah, Pero nos saltó, avatar, perdón, nos saltó algo muy importante, yo voy a doblar la hoja, voy a trazar con marcadores, entonces hay que tener, les digo a ustedes para que lo tengan en cuenta, un cartón o una cartulina que vamos a colocar sí. acá debajo, Dale. son dos cartón duples, dos partes, están, bueno, están del mismo tamaño, lo ideal ¿sí? es que es como del mismo tamaño, pero al trabajar, esa uno va corriendo el sí, ¿sí? Para, que para que no vayan a pintar, la, vayan hoja. A pintar la hoja. La hoja está porque después tienen que arrancar un bol de hojas <risas> y no es bueno hay bueno, que Bueno, ya, ya, ya. El Se acabó. <risas> porque no debe hablar. Yo regalo okay. yo voy a ya. Ya, una ya, acabo, ya acabó, okay, ya. Bueno, Listo, pintar. esta es mi. Este es mi cartón. Mira tu regla. Ahora va a decir que le gusta más el color nuncio. O sea, ya lo estaba mirando, vea, tenga. No, qué muchachita está. En mi color favorito es el negro, pero bueno, también me gusta. Bueno, voy a tomar esta hoja y la voy a doblar en la mitad. Entonces, vamos a hacer esto. La voy a traer solo hasta acá, o sea, hasta acá está esta parte. Tú lo puedes hacer igual, Sofía. Sí, claro. Hasta acá está esta parte. Hasta acá. Así. Entonces, acá si doblamos. ¿Cómo así? doblamos así. Ah, Hacemos sí. el quiebre. Haremos el quiebre con la uñita. Bueno, así sí. Bien, bueno, bien, bien, bien marcado sí. porque si no, después la esta hojita se les va a salir. Bueno, o bueno. a doblar más fácil. Lo quiere decir Sofía. Bueno, voy a hacer de nuevo esto así, como lo dice en la parte de ahí. Así. Para adelante tiramos una parte de atrás. O sea, repasó de nuevo. Así. Le hacemos bien Ay, con la que lo... bonita. Le doblamos así. así. Le hacemos bien Quedaría el así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta Lito. parte le vamos a aplicar silicona líquida. Oh, ajá, esta parte de silicona líquida. Eh, no hay que como aplicarle demasiada, ¿no? Sí. Pues solamente como acá, como en estos como bordes. Hay, como... No hay necesidad de hacerlo acá no en el centro. Ah, ¿sí? Entonces se doblan así, así pues, sí, está sí, es ya bien. Ve, regresamos. Ya regresamos. ya Bueno, ya quedó pegadita esta parte. Para. Ya iba a decir que para la porte. ¿no? Ya regresamos. Para, para, el, soporte. para, para el, soporte. el soporte. Para el soporte, no. para, para, para, la... para la. Para el separado. Esta sí. sí. niña aquí me entretiene demasiado. Bueno, bueno Sofi, muestra cómo quedó el tuyo. Bueno, el mío quedó así, por atrás. Queda gruesa. O sea, de pronto, a lo mejor no pase el marcador en este porque esta hoja es más gruesa. No sí. sé en este de Sofi Creo que en este de pronto. Porque esta es una hoja más delgadita. Pues. Entonces, bueno, empecemos. Ah, Sofi ya empieza a crear tu separador. Okay. Yo me equivoco tanto. Yo soy que por qué separado. con separado. Pero bueno, recuerdo okay. utilizar también amor. Si hace... Ah, no, no sé, hazlo como tú quieras. Esa es la creatividad de Ana Sofía. Yo voy a, voy a hacer algo muy sencillo. Voy a utilizar marcado este. Yo ya lo pensé como jean es relacionado con las abejas. Entonces yo dije, ¿y por qué no hago a Eugene con el fondo y las abejas? Sí, bien, buena idea. A ver si nos colocamos marcado en negro. A dónde está la marcada en el si pelita, Este, este y este, vamos a ver cuál, sí, porque es que esta niña me está acabando con todos los marcadores pero bueno, lo importante es mantener la niña porque qué muchachita tan imperativa <risa> pero muy bueno que sea así ¿cierto mi amor? ay sí bueno, voy a colocar esta hojita por acá de abajo porque yo voy a hacer rayas voy a hacerlo con estos marcadores fluorescentes estos son... fosforescente fos fos fluorescentes bueno, se dice florescente o fosforescente fos voy a empezar a hacer unas rayitas oh, ya me perdí voy a empezar a hacer unas rayitas las voy a hacer ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar cómo las voy a hacer ay por fin después de mil años <risa> Voy a cortar un poquito más sí. el uniforme. A ver, ¿cómo la cosa? Una. No, no. Estamos haciendo bulla. Bueno, por acá afortunadamente hoy hay silencio. Ay sí. <risa> Esos carros empiezan a pasar. Ay sí. yo Hacen demasiada bulla no dejan escuchar bueno entonces eh, ¿qué voy a hacer voy a hacer así rayitas acá en el centro así rayitas de colores bueno las voy a hacer hasta el centro porque después, supone que en el centro yo voy a copiar la, la materia entonces voy a hacer así acá hasta el centro hasta el centro voy a dejar por ahí así después ser por ahí así hasta acá. Primero voy a pegar a oh, Ullinier. Ajá, Llama como quieras. Acuérdate que es la creatividad tuya no te voy a decir nada. Y acá hago las, las rayitas también. ¡Sale! Entonces. Ah, ya salió. Vamos a ir hasta el centro. De nuevo voy a empezar con el color fucsia. No soy poco muy derecha. No voy. Que si le cojas está pesado. Es que ya se está secando. Es que agregar, mi amor cuando la utilices de y No la dejes, no dejes el tarrito acostado. Se bueno, yo creo que la mitad va a ser otra. Bueno, ahora sí, empezamos acá. Voy a dejar esta, un espacio, y ya les muestro. ¡Qué vamos. Después de una terminé. Recuerda utilizar el cartoncito para que no se te dañe. Uh -huh. En el otro lado vas corriendo así, mira. ¿Dónde, dónde está? Sigamos La con velita. el verde. Fíjense este que me faltó. Vale. Verde. Por aquí Amarillo. Por aquí. Bueno, les cuento que el 16 de este mes de enero viaja mi nieta con mi hija, mi hija está en estos momentos en el gimnasio y vamos a viajar bueno, me voy a ir yo para Medellín con ellas uh -huh. Entonces, cuando vuelva ya empiezo ya en forma a hacer los videos más seguiditos. como empecé cuando los empecé a hacer más ¿no? videos pero sin ¿sí? mismo. porque a mí me encanta grabar videos así que Le encanta todo esto. Ay, sí. Es que yo no soy penosa. te a estas cosas. Yo no soy penosa. A mí también soy me gusta un mucho. Un poquititititico, pero no tanto. Bueno, acá como les dije, dejé en el centro un espacio. Ya estas redes que hice acá en la, en la parte superior y en la parte inferior. Voy a hacer también. ¿ay, ¿Cómo es que se llaman estas redes cuando son así? Horizontales. Pero y así vertical. Sí. Bueno, creo que es así. Creo. Ahora las voy a hacer también así verticales, pero acá... Ah, no, perdón, pero... Están todos... No, así. Sin pasar las rayas por el centro, que es donde voy a escribir la materia. es la terminadora. Yo también voy a escribir algo. ¿eh? Amor, utiliza el cartoncito, recuerda, no estás No, pensaje. pero yo estoy pintando con pero es bueno para que no te pase a los ¡ay claro! ya ya sé que ya te entiendo amigos recuerden compartir este video con sus amigos estoy viendo que en los comentarios no me están escribiendo absolutamente nada y les cuento que esto desanima mucho Ay, sí. porque ya uno no... pues yo, uno piensa Ah, no les está gustando lo que estoy haciendo. Entonces ya uno como que se desanima. ¿verdad? Ya no ya no sube más videos. Sube videos, no como más pocos. Ay, entonces. sí. Pues los sé. comentarios animan demasiado. Compartir los videos sí, también. Por favor. Porque las visualizaciones, sinceramente, están pésimas. Sí. Ay, es lo que Ay creo que esto bien. está, me está quedando como torcido, pero bueno. No, está quedando hermoso. Pero bueno, pero bueno. Ustedes lo hacen derechito. Yo aquí estoy siguiendo mi, mi construcción, aquí voy a escribir algo abajo. Tengo una idea de hacer uno separado, es con animalitos, con gaticos. Yo hice unos shorts. si no han mirado los chores. Por favor, pasen y miren los shorts. Sí, por favor. Comenten, espero que comenten. Por, por estas, por estas, ¿cómo es que se llama esto? Ah, sí, por esas. y no recuerdo cosa. Por esas. Por esos anillos. Exactamente. Es que me quedó como torcido, pero bueno. ¿Cierto? Sí, me quedó torcido, yo estoy viendo. Vamos a aclarar un poquito. Ay, en Esto se nos descarta esa cámara. Ay, sí, es común. <risa> es que pues la sí, cámara. Ya la cámara no sirve y me voy a pedirle de adivinar de otra. Por los anillos de esto, no me da. Por los anillos de la, de la, del cuaderno, no me da. Entonces, Vamos a delinear. Hoy que falta un poco, un poco de silicona. Como les dije, esta es una, un separador. Fácil, sencillo y rápido. Ay, sí. Ya pegué. Bueno, rápido ahí más o menos, pero bueno. Bueno, les voy a mostrar cómo voy yo. Luego voy a continuar haciendo un tarrito de miel y unas rayitas. ¡Ay! Bueno, así. Voy a alinear también acá esta parte del centro. Sigamos con el narro. Hacer. voy a pintar algunos cuadritos de estos con estos marcadores Vamos a dejar así. Entonces, ahora qué voy a hacer, voy a tomar este marcador negro. Pues mira cuál escribe. Que y en estas que pinté, vamos a hacer X círculos cuadritos, X círculo cuadrito, X círculo y cuadrito. me dio, me dio completamente. Ahora empezamos, X, a círculo, ¿Dónde está cuadrito, el... X, un cuadrito y un círculo, X, círculo, un cuadrito, X, círculo y un cuadrito. X, círculo, y un cuadrito. Sí. Entonces ahora voy a escribir arte. Me faltó este... Voy a utilizar marcador grueso. voy a delinear. que salió pues con esta, ¿cómo se llama esto? Con mi herencia, con la actitud, con la... Le encanta todo esto, le fascina. Porque mi hija menor sí tiene una página de detalles, pero no le no es como que le preste mucha atención a estas cosas. Uh -huh. Bueno, entonces así quedaría esta, este separador. De arte. ya les voy a mostrar el mío que está quedando hermoso. Sí, está quedando muy lindo. Vamos a esperar que Sofi termine. Termine su separador. Muy lindo. Se pasa todo el día haciendo cortadas, Pintando. Le encanta, le encanta todo esto. Lo que no me gusta a mí es que es me tiene la pieza de material vuelta nada. Sí, sí. <risa> el que saca de todo el.. Pero bueno. Lo importante es que estés entretenida, Sofía. Bueno, esta de arte también podemos hacerle con marcador negro, mientras que Sofía terminando acá. También podemos hacerle unas florecitas negritas. parece que se ve muy bonito. Las florecitas le dan como. Movida este arte. Vamos a mirar. Ya les voy a mostrar. Sí, tengo... que quedan muy bonitas las florecitas así. si sí lo desean hacer estas flores pero personalmente me parece que queda bonitas miren que queda bonito haciendo las florecitas listo por hoy ya terminé ya me falta a mí y hoy ya casi termino Darle unos detallitos. Estos separadores o portadas de Merlina estamos viendo en unos videos que los están pidiendo mucho. Me están gustando mucho, no sé, seguro porque la serie está como en su apogeo. Uh -huh. Que está gustando tanto. Entonces voy a tratar de, de subirles videos así corticos en shorts. Amigos, vayan a shorts que es un pues subí, acá la niña me que le subiera la portada de, eh, perdón, el separador de Merlina. Merlina ya lo hice, hay varios shorts, espero que pasen y los vean, que comenten, recuerden comentar y darle manito arriba para, mm -hmm. como les digo, para animarse a seguir creando videos. Sí, y espero que les guste, porque me pone muy triste. triste. Ah, no, la... no, no nos... <risa> no, no, no. Ah, sí. La pone muy triste, dice. ¿sí? sí, me pone muy triste. Así que corran a seguirnos. Y esperamos el millón de suscriptores. <risa> a ver, como de 128, por Dios, cuando llegaremos. Bueno, eh, en la comunidad, mientras que Sofía iba pintando ahí, vamos hablando. En la comunidad, yo les hice una encuesta de que querían que subiera cajas de amor, ideas de cajas de amor portada, decoración de hogar, eh, reciclaje, bueno el reciclaje no, como que gustó mucho pero igual el reciclaje es muy bonito, es muy bonito, yo les voy a hacer, eh, voy a tratar de subir un video decorándoles un, una lata para porta lápices, pues me parece que queda muy bonito decorada así, lo voy a hacer con foaming les adelanto más pero yo sé que va a quedar muy bonito para que estén muy pendientes de él entonces en esas votaciones vi que votaron más por los regalos de amor mi canal eh, era de detalles de, de, de amor, cajas de amor, tarjetas, todo eso algunos se preguntarán pero por qué Tina cambió tanto el canal les voy a decir me cansé tengo muchas ideas, sí, pero me cansé como de hacer siempre como que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y a lo mejor por ese motivo, por haber hecho ese cambio, el canal ahora se puede decir que se fue a pique. Se puede decir que se fue a pique porque eh, las visualizaciones bajaron demasiado. No, no, no, pésimo, desanimada. Pues muy desanimada con esto, Pero bueno, eh, yo sigo ahí. Me he demorado para hacer vídeos, como les digo. Pero, pero sí, güey. Sí, entonces, eh, lo cambié porque sí me cansé de estar haciendo siempre lo mismo. Quería como también hacer reciclaje, en navidad, hacer los vídeos de Navidad. Todo eso quería hacerlo. Entonces, por eso el cambio del canal. Pero ahora, con la encuesta que les hice, vi que votaron por esas tres, que fue en Detalles de Amor portadas y también votaron por decoración para el hogar voy a, hacer, voy a tratar de subir de las tres en estos momentos estamos en la temporada escolar pero ya viene san valentín que creo que san valentín es en estados unidos y sí, aquí, es el, día de la, de la aquí es el día del amor y la amistad pero, pero es en septiembre pero igual en san valentín también hay gente que acostumbra a darle detalles a sus parejas, a sus amigas. Eh, voy a subir entonces, después de que haga portadas, de que haga separadores, pues ya voy a empezar a subir lo que son los videos de, de San Valentín. las tarjetas, todas las cositas. Tratar de hacerlas fáciles y bonitas. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué sigue de San Valentín? Eh, abril, marzo, el Día de la Mujer. Hacer como cajitas para el Día de la Mujer. Es decir. El canal de hacerlo como, como muy variado, pero como teniendo en cuenta las fechas especiales que se llevan a cabo en el año. Entonces eso también lo pensé. Bueno, a ver, ¿cómo va aquí la niña ¿Qué te gancha? Me falta solamente escribir. Me falta escribir la materia, ¿cierto? Entonces mientras Sofi termina acá de, de hacer su separador, enseguida volvemos para que les enseñe cómo le quedó. Salió muy lindo. Ya salió igualito. Bueno, hasta que por fin acá la señorita terminó el separador. Sofi, muéstranos tu separador, me encanta. En realidad me gustó más el mío que el de mi abuelita. Se los voy a mostrar por aquí. Bueno, estaba ahí y qué hiciste. Eso sí. Miren. Mire. estoy bueno, haciendo. Sí, Listo. Ahora, ah, explica Les voy a... Perdón. <risa> se, Uy, se cayó el, el dorado, bueno amor, explica, explica qué fue lo que hiciste, luego, recuer, primero, recuerden que dole la hoja, y luego les voy a decir qué hice, recorté a Eugene como recuerdan, y lo muy recorté bien. a Eugene, muy bien, Así, lo recorté, luego lo pegué, luego fui haciendo las abejitas, ya les voy a decir con qué colores. Este es el panal y el perrito negro. Y aquí es la ciencias. Sí, es. Luego lo delineé con este color. Ahí Por aquí. Súper lindo. Y luego, ¿qué hice? Pinté primero y luego pinté con este color. El fondo. El fondito. ¿Qué color es ese? Es un color un pastel. Amarito, así clarito. Así. Muy bonito. Luego lo que hice fue dibujar a las alquitas. Y con este tonito de azul, muy clarito, Lindo. le hice así. Las alitas. Luego, para que se abriera un poquito más agua marina, cogí este y después. O sea, la, le hizo dos rayitas sí. a las delineó. No. Salidas, no. Las, las, no. Las, las volví a repasar, las volví Ah, a repasar. sí. Luego sí. con este les hice las dos rayitas que ven así. Ah, ya, ya, ya, ya entendí. Luego con este. Todas, todas. Todas las muestra no, muestra bien. Eso. Luego con creo que lo perdí, no sé. Negro. No, no es negro. Es como Verde. un, no, es como un doradito, no como, como este, pero un doradito. El un doradito anaranjado. Dorado. dorado, dorado. Un doradito anaranjado. Doradito anaranjado. Es como un doradito anaranjado. Con Será el de este. No, un doradito anaranjado. Bueno. Bueno, sí, un doradito naranjado Un doradito anaranjado, este. anaranjado. Supongamos que es este. Lo pinte así. Luego con este colorcito. Ah, este. con este, con este. No, este. No, no este. Ah, con uno de este. Sí. No. Luego, bueno. con este pinté unos cuadritos aquí. Qué lindo. ¿Eso qué es, Sofi? Este es un canal de abejitas y aquí de abejitas. Bueno, es un canal. Luego con el rojo pinté la tapita así. Ya. ¿Y eso qué es? ¿Qué? Ese qué es. Esto. ¿Qué dibujas ese? Este es un botelloncito de miel por si ah, ya. Aquí las lo la también con este. sí, sí y lo delineé con este ¿No sabes, por afuera se ve? por afuera sí. por fuera. Por fuera. luego los puntitos aquí va los hice, los, los hice con este qué lindo me encantó sí me no gustó más y yo, eso fue todo y te faltó lo último ah sí y esto lo mismo. muestra qué, qué materia materias sí, es materias ¿Materia ciencias, ciencias ciencias ciencias ciencias pero eh, la idea es que escriban más, más eh, que escriban ciencias naturales sí. esa es la idea porque es el tema relacionado con ah, sí. entonces eh, este lo con shorty y así para que se viera grande Muy lindo, para los todo. amantes de Eugene Y eso fue todo, espero que les haya gustado el video Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado los dos separadores uh -huh. Esperemos a ver qué otra idea se nos va a ocurrir para el próximo video Recuerden suscribirse a mi canal, darle manito arriba Compartir este video con sus amigos para poderme animar a seguir subiendo contenido. Sí, a, ahorita o oh, creo que ya cuando terminemos vamos a subir un video. Así vamos a dedicarlo para, para subirlo. Para subirlo. Bueno, chao. Chao.